Hola, soy Clara Martín y estoy en el programa de Busquen Change Makers. Busquen Change Makers es un podcast que divulga la estrategia 2030 y la agenda urbana de Cans entre las adolescentes, porque donen y las su opinión, busquen soluciones y sobre todo ayuden a inspirar y provocar un cambio. Comencemos. ¡Dins capçalera. la humanidad ha cambiado moltíssim la nostra manera de viure y ens porta a repensar els nostres hàbits personals i les necessitats urbanes perquè que tinguem una vida més saludable física i mentalment. Anem a veure de què va l'episodi d'avui. dins vídeo. Un estilo de vida tranquilo y saludable es una prioridad de Viladecans. Según su organización mundial de la salud, una ciudad saludable es aquella que dona una alta prioridad a la salud en todas las sus actuaciones. La salud es más que la ausencia o la cura de malalties, es crear un entorno que facilite estilos de vida más sanos. En aquel este sentido, a la derrera década Viladecans ha aumentado sus esfuerzos para oferir a esta manera de vivir. Que implica repensar el sabid de consumo, la práctica esportiva, la alimentación en productos locales, una xarxa de carrils bici y fins i experiencias dosis saludables o que promuevan la salud mental, tema que va a emergir molt, a molta fuerza a la pandemia. De esta manera, por ejemplo, estas propuestas exportan porten a una vilada de canos del 2030, donde todos los barrios están pensados para una vida más saludable en todas las etapas de la vida, especialmente para la Yengran gran y los nens. Son barrios donde es posible caminar de manera cómoda, hacer sport y estar en contacto con la natura. gracias a la aprovechamiento de todas las infraestructuras verdes y blaves conectadas desde la montaña fins al mar. Son también barrios donde la alimentación saludable y la proximidad es un valor y es a la base de tu A més están cuestionados per viura y cumbiura, amb con sólidas y activas xarxes ciudadanas y comunitarias que fomentan la salud física, mental, emocional y relacional de todas las personas. Forma parte de las iniciativas de Viladacans la transformación digital y verde, la inclusión social y la igualdad de género, componentes transversales de nuestra estrategia, ya ja que son indispensables para assolir un desarrollo sostenible a nivel económico, medioambiental y social. Tal como apunta la Estrategia Digital Europea, la digitalización es una palanca de transformación muy importante. Esencial en la lluita contra el cambio climático y la transformación ecológica, la gestión eficient de la ciudad y la calidad de vida y la salud de sus ciudadanos. Todos estos reptas se relacionan directamente con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el pacto más grande entre países que se ha a la historia reciente de la humanidad y que nos engloba a todos. Son tan importantes que diseñan la ruta del que son nuestros futuros emocionantes. Son 17 en total, pero en este podcast os esmentaré es que están relacionats con el tema que trataremos. Al número 2, la FAM 0, al número 3, salud y bienestar, al número 10, reducción de las desigualdades, al número 11, ciudades y comunidades sostenibles, al número 13, acción para el clima, y al número 17, alianzas para azul y al Entre todos, es podem cumplir. processió sembla una llunya, però realment no és així. A día, totes les comunitats dissenyen les seves accions per als seus ciutadans amb aquests objectius com a focus central, i la de Cans no podia ser menys. Si ens apropem a la nostra agenda urbana, de seguida els veurem reflectits en els nostres reptes i missions. Per això demanaré ajuda al meu assistent virtual perquè ens expliqui nuestras nostres reptes. Assistent, podria dir-me algun d'aquests reptes? Fomentar estilos de vida saludables para una mejora de la calidad de vida, la prevención de malalties y el enfurtimiento de las relaciones sociales. Molinda Razan, ¿y cómo se plantea la vila de Cannes? la creación de sus verts, saludables y sabues incorporan la perspectiva de género en el diseño, como el bosque de Canginastá y la plaza San És Es un gran desafiament asistente. i acaba otra repta que se aplique a nuestra ciudad per a la construir un entorn digital i tecnològic que ajudi a prendre decisions per millorar la qualitat ambiental de la ciutat. Genial, gràcies per la teva ajuda, assistent. Però això no és tot. vila de s'entén que el clima és un impulso molt important per a la salut. Per això, vols devenir una ciutat climàticament neutra al 2030. Per assolir aquests objectius, reptes emissions i congenia un futur més saludable per als nostres ciutadans, tenim una agenda urbana. Y seguro que os preguntaré, ¿qué es a show de una agenda urbana? Mm. Entonces, veo una agenda urbana es una mena de manual que nos ayuda a modificar al nuestro presente y construir al futuro. Y para ayudarnos a hacer todos estos cambios, tenemos hoy aquí a unos changemakers muy especiales, así que vamos a darle una fuerte bienvenida Así que bueno, vamos a conoceros mejor. Así que, bueno, bienvenido. ¿Qué tal estás? Eh, hola, bien. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ferran, uh -huh. tengo 14 años y ahora voy a empezar cuarto de la ESO en un instituto de Vegas. ¡Oh! ¡Muy bien! Genial, Bienvenida al podcast de hoy. Gracias. Por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bien, bueno, me llamo Paul. Uh -huh. eh, tengo 15 años, ya he acabado cuarto de la ESO. Bien. Voy a pasar a un grado medio relacionado más con arte. ¡Wow! Ah, ¡Muy bien! ¿Tienes ganas de empezar? Genial. Muy bien, bienvenido. ¿Tú qué tal? Eh, yo soy Laya. Eh, estoy en segundo de la ESO, ahora voy a pasar a tercero. Muy bien. Tengo 14 años y entre poco ya cumplo los 15. Y estoy en el instituto de aquí, cerca de Torre Roja. Wow. Muy bien, genial. Bueno, pues como sabéis, estamos en el podcast Change Changemakers. Entonces, no sé si sabéis un poco o os podéis hacer una idea de qué significa Changemaker. Más o menos sí. sí. A ver, ¿quién se atrevería a darme una definición así...? Yo. Diría que son los eh, buscadores de cambio o los, los que hacen un cambio. Sí, creadores, creadores de cambios de Creadores, creadores digamos, sí. exacto. Lo que proponemos pues es eso, ¿no? que tener, tenemos una, una situación ahora mismo, pero queremos impulsar un cambio. Yo creo que todos lo podemos ser. ¿Vosotros, al menos, os consideráis changemakers? Sí, supongo. Sí, sí bueno, es, es simplemente pues eso tener la voluntad ¿no? de querer cambiar las cosas a, a nuestro alrededor. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues del tema que hemos estado hablando un poco, eh, vamos a hablar sobre la salud física, eh, la salud en general, la salud también relacionada con nuestras infraestructuras, eh, bueno, deporte, redes sociales, cómo afecta todo esto a nuestra salud y, a, y también, obviamente, en Vila de Cannes, que es nuestra ciudad. Entonces, bueno, os quería preguntar un poco, para irnos así conociendo, ¿vosotros practicáis algún deporte? Yo eh, sí. sí. ¿Sí? Vale, uy, uy, uy. Vamos, vamos por orden primero. Ferran. Yo juego a rugby Ajá. en Samboy. Ah, muy bien. Y muy bien. En eh? un equipo, ¿no? allí sí. Muy bien. ¿Y tú, Elaya? Eh, yo hago karate. Anda, eh, qué bien. En un dollo pequeñito que hay por aquí cerca. Uh -huh, genial. ¿Tienes algún deporte? Eh, yo de momento no estoy intentando ir al gimnasio para Ahí, eh. tener algo de... Cuerpo. <risa> claro, primero ganar, ¿no?, masa muscular y luego sí. hacer. Sí. ¿Y qué tal? ¿Creéis que los deportes que hacéis vosotros, en concreto, pues, eh, os benefician luego en la, en la salud, en vuestro estado de ánimo? Sí, sí la verdad. mucho. ¿En Voy qué sentido? Es decir, os lo hacéis porque os gusta, pero luego ¿qué creéis que beneficios tienen para vuestra salud? Eh, yo no sé, pero o sea desde que comencé... Yo antes tenía bronquitis uh -huh. eh, bastante fuerte, pero desde que comencé a hacer este deporte, mi, ya me estaba acostumbrando más y yo no tengo tanto. Ay, es, mira, qué bien. No sé si será por el deporte, pero creo que es por eso. Claro, claro, no, lógicamente, todo tiene que ver. Claro. ¿Y en tu caso, por ejemplo, Ferran? Yo la verdad es que creo que me ha ayudado bastante, físicamente, pero también mentalmente, porque es como una manera de desconectar, eh, pues, alternativa, por ejemplo. Por decirlo Exacto. así. Claro, claro, por ejemplo, es eso, es un momento ¿no? en el que estás centrado solo en el deporte. Y te olvidas también de lo demás. Por ejemplo, bueno, aunque todavía no estés ahora mismo activamente haciendo ningún deporte, ¿qué beneficios crees que te aportará el ir al gimnasio? Uh, a ver, probablemente, bueno, eh, es salud como general. El, el tema es así que es eh, probablemente me daré mejor, estaré más saludable, Claro. haciendo más ejercicio y pues eso generalmente es pues eh, sentirme mejor. Ajá, totalmente. Y bueno, estabais hablando de que, bueno, tú en concreto lo haces en San pero bueno, tú estás en, en Vila de Cans, ¿no? Eh, ¿Creéis que la, las infraestructuras que hay en Vila de Cans para practicar deporte están bien? Es decir, ¿ya son suficientes? ¿Cómo lo veis? Eh, yo personalmente nunca, bueno, sí, de hecho sí. Este año he estado haciendo pádel también. Ah, muy bien. No me acordaba. Oh, dos por uno, muy bien. Eh, aquí en Vila de Cans. Uh -huh y la verdad es que los centros deportivos que hay aquí yo creo que están bastante bien tipo uh -huh. hay, hay mucha variedad y, y cada vez de hecho hay más cosas claro. por ejemplo ahora aquí en en Cans, no sé cuándo hará pero han abierto también un equipo de rugby ah, estás el béisbol claro. y son deportes que no no son tan como famosos como fútbol claro, básquet no son habituales sí claro y cada vez no creéis que se está de alguna manera, ¿no?, impulsando más para que todo el mundo pueda hacer cualquier tipo de deporte, no solo los, bueno, los que llamamos, ¿no?, tradicionales, lo que decías tú. Tú, por ejemplo, que haces karate, eh, lo haces aquí en Vila de el entonces, por el resto de infraestructuras que tenemos aquí... A ver, ¿Cómo? claro, eh, yo lo hago en... Eh, bueno, mi sensei tiene uh -huh. un local donde ahí lo remodelo todo para hacer un dojo. No está perfecto porque no es específico para hacer deporte. Vale. Pero está bastante bien, pues... nos sirve perfecto para hacer lo que hacemos. Claro. Bueno, por ejemplo, a vosotros me habéis explicado que sí que hacéis algún tipo de deporte, pero para aquellas personas que no lo hacen, ¿cómo creéis que podemos nosotros promover en Viladecans a que se haga más deporte? Yo creo que ahora mismo, en, en general, se está haciendo bastante bien porque eh, hay muchas instalaciones públicas de uh -huh. pistas de básquet o de fútbol y también tenemos en la zona del outlet, también tenemos un carril bici muy grande donde también se puede pues ir a correr o ir en bici, que también creo que es una manera pues también diferente o pues es una manera igual de promover el deporte y la vida sana en uh -huh. general. Claro. Vosotros por ejemplo del tema del carril bici lo conocíais, creéis que es una manera también de promover y aparte de estas, ¿creéis que se puede hacer alguna manera más, algo más a ver, es que yo ni convenciendo a mis amigas eh, a hacer ningún deporte, les he ¿No? dicho hacer algo, no estéis en casa todo el día y es que no me hacen ni caso. Pero de qué manera las podríamos cómo animar, ¿cómo crees que se podría hacer? A ver, yo les diría, oye, a mí eh, de salud me cambió bastante e hito que yo esté bastante mejor y no tenga tantos problemas y claro. mentalmente estoy muchísimo mejor, así que... Yo, por mi parte, os invitaría a hacer karate o el deporte que a vosotros quisierais. No os tengo que obligar a hacer un deporte, pero... Claro, no. En general, en Mila de Cans, claro. Sí, como si sales a correr o a caminar, dar un paseo. No uh -huh. estar encerrado en tu casa. Exacto. Claro. O sea, más o menos, bueno, como lo que ha dicho ella, eh, creo que la mejor forma es como enseñarles que es algo bueno. O sea, la gente que no hace deporte, pues, como enseñarle que es una cosa buena uh -huh. que te vayas a hacer. Porque la... Claro, la, la es que la decisión final de si van a hacer deportes de la persona específica claro. eh, que debería hacer deporte, después, si hay alguna forma de convencerles de que deberían hacerlo. Claro, pero y más teniendo las infraestructuras ¿no? que tenemos aquí. Ajá, claro. Y bueno, en, en relación a la alimentación, que bueno, ya sabéis eh, que está muy ligada con el hacer deporte y demás, eh, ¿consideráis que vuestra alimentación es saludable ahora mismo? Mm. A ver. Mm. Mm. No, a, a ver. ver. Eh, yo tengo, la de alimentación, eh, tengo la bueno, una cosa buena, eh, que dos miembros de mi familia son vegetarianos. Ah mira, muy bien. Entonces, normalmente, cuando cocinan, uh -huh. eh, no se suele cocinar con carne, porque pues... Claro. Eh, entonces, eh, como bueno, solo pedir eh, comida fuera de una vez a la semana, uh -huh. eh, es cuando pido carne, entonces normalmente suelo comer más o menos saludable, menos como algún otro día de la semana, que se como carne o como alguna cosa, menos como si igual pido Burger King, por ejemplo. Claro. Eh. Bueno, pero al menos ha reducido ¿no? el, el consumo de carne uh -huh. debido a, a tu familia, ¿no? Uh -huh. Y vosotros también, eh, bueno, es vegetarianos, sois veganos o coméis un poco de todo. ¿Cómo yo yo como de todo. Y aun comiendo de todo crees que es saludable, porque claro, una cosa es comer de todo, pero a lo mejor, ¿no? No sé en tu caso. Yo creo que como... Tampoco como así bien, todo con una ensalada, no, pero no estoy comiendo todos los días comida basura, ni mucho menos. Comeré dos o tres veces al mes, así cuando salgo con amigas o que mi familia pide. Uh -huh. Sino cosas... Carne, pero... Normalmente. equilibrada, diríamos, sí. ¿no? ¿no? Alguna vez. si sí, no son costillas a la brasa todos los días, por ejemplo. Claro, claro. Lomo, claro. Algo, cosas así. Uh -huh. Genial. ¿Y tú, Ferran, en tu caso? Pues yo más o menos lo mismo. Suelo comer. O sea, mi casa es muy. Lo tiene muy marcado. O sea, siempre para comer y para cenar. Uh -huh. eh, siempre hay verdura. Y pues eh, normalmente suele haber algo de carne. Lomo, pero así comida chatarra, creo, uh -huh. nunca he visto que pidan, o sea, vale. así como pedirte una hamburguesa y traerte a la casa, pues nunca lo hemos hecho, uh -huh. pero en general el único momento donde a veces como un poco mal es cuando salgo a cenar con mis amigos, claro. y claro, a veces sí que pues algún snack de estos que realmente no son, no son muy buenos, uh -huh. pues también, pero en general en casa intento comer mejor. Claro. Bueno, y por lo que me contáis es un poco en relación a vuestra familia, ¿no? Es decir, lo que ellos hacen al final es lo que vosotros acabáis haciendo, pero vos, ¿por vosotros mismos cambiaríais algo de vuestra dieta? Eh, no, mi intención es hacer básicamente lo mismo. Claro. De bueno, primer... si ya tienes este ejemplo, ¿no? De, de que son, bueno, veganos o vegetarianos, ¿qué me contabas? Vegetarianos. Vegetarianos, no. claro. Luego ya eh, deberás saber cocinar, respecto uh -huh. de a lo que hacemos. Bueno, ¿y vosotros cambiaríais algo? Mm, yo creo que está bien, uh -huh. tal vez un poco lo de cuando salgo con los amigos y tal, eh, pues a veces los, eso, los snacks y tal, que tienen muchas calorías al final, uh -huh. pues moderarlo un poco más, pero en general, dentro de lo que como, desayuno, comida uh -huh. y cena, sí. eso está bastante bien para mí. Uh -huh. Vaya más o menos es tu caso. Uh -huh. Bueno, estábamos hablando de la salud, lo que es como más ¿no? conocido de eso, de alimentación, deporte, pero ahora, bueno, ahora mismo no, siempre realmente ha sido muy importante la salud mental, lo que pasa que parece que ahora con, con la pandemia ¿no? y con las redes sociales, los influencers, etc., como que se, se ha promovido mucho más ¿no? el hablar de este tema. ¿Tú qué piensas, por ejemplo? ¿La salud mental? Sí, exacto. Bueno, de que, bueno, de que, es que ahora es que eso, me... se hable más y se intente como... Cómo potenciar y cuidarnos más en ese aspecto, no solo cuidarnos físicamente, sino también mentalmente. Sí, yo creo que yo creo que es también una cosa muy importante, de verdad. Pues estar bien también de forma mental y no claro. física. Pues eh, como psicólogo, el cual estaría bien que fuera algo más general de, de ir al psicólogo, por ejemplo. Estuviese más normalizado, sí. ¿no? O más al alcance de todo el mundo. Vosotros, por ejemplo, ¿cómo cuidáis vuestra salud mental? Yo voy al psicólogo, de hecho. Uh -huh. Muy bien. Eh... Mira, bueno, claro. Claro, claro, porque precisamente por eso, ¿no? Es una manera de ayudarnos a lidiar un poco con el día a día y de, de mejor manera. Es una ¿no? forma básicamente de contar mis problemas y que me ayude a buscar soluciones. No que me las diga, sino claro. que me dé consejos a solucionarlas. Para que los encuentres tú misma, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Claro. Tú, por ejemplo, Ferran, ¿qué opinas? Yo en mi caso, no es que vaya al psicólogo, pero opino del psicólogo que es como un tema muy tabú en la sociedad actual, entre los niños. Eh, o sea, yo creo que ir al psicólogo mmm, es una práctica súper buena y súper saludable mentalmente. Uh -huh. En mi caso, eh, mi terapia es con mis amigos. O sea, creo que al final tener unos amigos con, con los que tengas una buena confianza uh -huh. y que les puedas contar todo, eh, es, es muy positivo y te puede aportar muchas cosas. Uh -huh. Y al final, pues, el deporte también es una manera de, pues, Olvidarme de todo e intentar pues, claro. concentrarme en una cosa. Pero en general es eso, los amigos uh -huh. y el deporte. Claro. ¿Vosotros, por ejemplo, estáis de acuerdo con lo que decía Fernández, que es un tema como un poco más tabú o que no se habla tanto, lo de ir a psicólogo? Vosotros pues, esa, yo... que, que sí que vais, ¿no? Yo creo que es lo que más gente debería... O sea, que es como como, como más conocido, en plan de, de verdad, ir. O sea, debería ser una cosa como más accesible en general, o sea, de todo el mundo. Claro. Claro, claro. ¿Pero creéis que siguen habiendo tabúes o algo? Sí, porque yo tengo una amiga uh -huh. que ella cree que está no está bien psicológicamente o que debería ir a un psicólogo, pero sus padres dicen que son las hormonas, que es porque está creciendo y es adolescente y yo eso... Claro, yo creo que se lo están tomando muy a la ligera. Deberían claro. tener en cuenta más lo que ella opina. Lo que ella siente, ¿no? Claro, si yo creo uh -huh. que estoy mal... No es para que me digas nada, son las hormonas, me voy a seguir sin, sintiendo mal o peor. No, es, no es plan de, de eso. Claro. ¿Tú opinas lo, bueno? ¿tú ¿Quieres decir algo? Se que tomar más en serio. En, el, en, el, en el, como las, eso. La, la, la psicología se debe tomar más en serio. Uh -huh. Y. No, no, no, de acuerdo. A ver, yo creo que si hay una sanidad pública en la que tú puedes ir y decir, oye, me encuentro mal por tal, tal, tal, y te lo miran, yo creo que también deberían con la salud mental. O sea, yo, yo tendría que haber un centro en el que yo voy y digo, oye, me encuentro mal, y poder hablar una persona cara a cara. No es lo mismo llamar a un número, que a una persona desconocida que no le estoy Exacto. viendo, y decirle, oye, me encuentro mal. Como ya hay algunas compañías que lo, lo veo súper bien, pero Exacto. no es lo mismo. Claro, claro, porque es lo que decíamos, que es igual de importante ¿no? cuidarse físicamente que cuidarse mentalmente. creéis que el tema del deporte y una buena alimentación también puede ayudarnos a tener una buena salud mental? Yo creo que mucho. O sea, cuando cuando en mi caso cuando como bien, o sea, se nota y se diferencia cuando como mal o cuando hago deporte y cuando no. O sea, cuando haces deporte y comes mal, eh, te sientes como cansado, estás estresado, estás muy irritable, te, te afecta muchas cosas realmente. Y al final yo creo que, más que físicamente, también el deporte y la alimentación también te pueden afectar y mucho mentalmente. Uh -huh. Claro, vosotros estáis de acuerdo sí. con lo que dice él. Claro, ¿y de qué maneras eh, podríamos ayudar a promover, ¿no? lo que decíamos antes, ¿no? promover a que la gente se haga deporte, pero lo mismo, a, pro a promover a que la gente pueda tener eh, una mejor salud mental? Yo creo que o es sea, así como he dicho, o antes. Sea, yo creo que a lo mejor sería hacer más accesible un psicólogo. Uh -huh. que creo que tenemos mejores opciones. Uh -huh. Sí, lo que he dicho de claro. Algo público. Sí. Uh -huh. Claro, para que todo el mundo pueda acceder, ¿no? y, y cuidarnos igual. Uh -huh. Totalmente. Bueno, hablando del tema de la salud mental, también es verdad que precisamente a raíz de la pandemia no hemos utilizado muchísimo más las redes sociales. Entonces, ¿qué creéis ¿cómo creéis que, que afecta a las redes sociales a nuestra salud mental? No sé. <risa> bueno, claro. por esas risitas... <risa> bastante. Así, verdad Es un tema bastante extenso. O sea, de esta simple pregunta es sería muy extenso, pero acortando, Instagram es una de, las, una de las aplicaciones que más usamos, los jóvenes sobre todo. Uh -huh. y, y es una aplicación que realmente, si no, si no tienes el control, es un, bastante peligrosa, porque hay mucha gente que mmm, intenta hacer cosas por Instagram, por ejemplo, y mmm, es un tema que yo creo que hay divulgación realmente, o sea, uh -huh. hay divulgación, pero es algo que es como que los jóvenes lo tenemos muy a, asumido, y es como que ya se ignora. Claro, entonces no, consume, no, no se consume ¿no? la divulgación, sino que... Sí, sí, no es como que se ignora, porque es como muy, muchos intentos, pero es como que la fuerza de usar el Instagram es más grande que la fuerza de divulgación que hay. Uh -huh. Entonces, como que se contrarresta y al final no pasa nada. Uh -huh. Y es algo que deberíamos cambiar, yo creo. Claro. ¿Vosotros qué opináis de las redes sociales? A ver, no, es que, a ver, yo creo que salud mental, o sea, eh, yo creo que muchas veces, te de pasar así, pero yo creo que muchas veces en redes sociales, eh, cuando, tu salud, cuando tu salud mental empeora en redes sociales, es mu muchas veces sueles como buscar, o sea, sí, o es sea, vale. como buscarlo directamente, man, como cosas así como más tristes y eso. Ah, vale, como cuando no, estás mal, más como buscas no cosas para como estar no peor, ¿no? Sí, eh, Claro, pero eso al final nos acaba perjudicando, ¿no? Porque si, estamos, si entramos todo el rato en el bucle, no, no nos estamos cuidando en sentido. ¿Vosotros cómo utilizáis las redes sociales, Laia? Tú, por ejemplo. Para entretenerme, yo es que... Si las uso es para eso, porque me aburro, no sé qué hacer vale. y lo miro. Uh -huh. O quizá para hablar con alguien, claro. un poco más. Pero, a ver, no sé, por ejemplo, habéis llegado al punto de que el tema de lo que veis en las redes sociales eso os ha ayudado eso, a, nivel, a nivel mental y no sé, creéis que, que ha habido algo dañino. Yo creo que las redes sociales, hablando de. Bueno, antes estábamos viendo vídeos de TikTok, por ejemplo. Sí. Es como el entretenimiento chatarra de la sociedad actual, TikTok. Yeah. Porque es como realmente, personalmente, o sea, es entrar a TikTok y te puedes pasar dos horas viendo no vídeos que no te aportan nada realmente. Os pasa lo mismo, ¿no? Ver, sí, okay. o sea, eh, bueno, yo soy una persona muy rara con redes sociales porque la mayoría de cosas que utiliza la gente yo no las utilizo. O sea, vale. eh, las cosas como principales que tengo en redes sociales, eh, no sé si WhatsApp cuenta, eh, Discord, vale, sí. Reddit y YouTube. Vale. Eh, como que cosas como... Cosas simples que el problema de TikTok, el problema que tiene TikTok es que eh, o sea, eso es como que está muy acostumbrado a, como, diría, no sé si tiene si como no poner esfuerzo en el contenido que hace la gente. Es como que. Como, como, de, man, algo... como, como, como si fuera eh, comida chatarra, pero en plan. Exacto, ¿no? o sea, contenido chatarra, así, o sea, contenido. Pero, o sea, es como, son solo. Ha llegado un punto en el que la gente, o sea, lo que hace la gente mucho de ir simplemente bajando. Porque muchos vídeos como que perdemos mucho la atención porque los vídeos suelen ser como cosas muy simples, de pocos segundos. Exacto. No. Claro, y al final eso nos acaba perdiendo, ¿no? Y no nos centramos... Lo que hacen de es perder tiempo la mayoría de veces. Claro. Claro, tú la ya ¿te pasa lo mismo? ¿Qué relación tienes, por ejemplo, eso con TikTok, con el resto ver, de redes? Yo, yo uso más, como ha dicho él, Reddit, Discord, uh -huh. más esas cosas porque... Yo es que, más que usar redes sociales, juego a videojuegos, si me, si me aburro. Pero si uh -huh. llego a usarlas, mmm, es, que es, es que no sé cómo explicarlo. Que no bueno no, no, no te metes, entonces no te afecta en ese sentido, ¿no? Claro, a no. tu salud mental, por ejemplo. No, y si lo veo es que son cosas muy, como así decirlo, random. Claro. Que veo vídeos de tres segundos, que son, por ejemplo, diciendo sí. alguien diciendo McDonald's. Vale. Ya está. ¿sabes? Ya, eh, claro. No como es. de esta generación. Eh, es que o sea, yo creo que claro. eso llegará a un problema, yo creo que eso, o sea, no sé cómo será en la ejemplo, próxima generación de, yeah. de gente, pero o sea, es que yo creo que esto llegará a un problema de, de falta de atención general. O sea, man, creo que la gente se va a acostumbrar demasiado a ver cosas simples que duran muy poco tiempo, que momentáneamente no tienen ningún sentido, en un mm. momento en el que igual no podemos prestar atención a algo durante más de tres minutos. Algo fuera de las redes, ¿no? Sí. Que al final es donde está la vida. Mm. Claro. ¿Y de qué manera ayudaríais vosotros a eso, a promover como una mejor utilización de las redes o a que la gente no esté pues, perdiendo tanto el tiempo al final? Yo creo que más que mejorar las redes o promover a que no hagan las cosas de las redes, yo creo que sería promover no usar las redes, o sea, mm. usarlas sí, poquísimo. Eh, es que yo creo que TikTok lo peor ahora mismo que hay en, mm. un, en un móvil. Porque Estamos todos de acuerdo, ¿no? Te, te quita mucho tiempo. Sí. Y es un problema bastante globalizado. O sea, claro. hay mucha, mucha, mucha gente que tiene TikTok mm. activos. O sea, no es gente que digas, bueno, entra cada tres días y mira dos vídeos y se va. O sea, <risa> gente que se pasa cinco horas a diario viendo TikTok. Claro. Y al final es un problema porque no estás interactuando con nada realmente. O sea, tú estás viendo vídeos que ha subido cualquier persona aleatoria del de, de mundo uh -huh. y tú lo estás viendo y simplemente bajas y miras otro. Y ya está, y ya está. se o sea, pierde. Es eso. Claro. En cambio, por ejemplo, Instagram, pues sí que yo lo uso personalmente bastante, pero para hablar con mis amigos, para uh -huh. cotillear un poco también uh -huh. y también como para enterarte de las cosas que hay. También. Y... Pf, claro. Es difícil. Se puede usar de diferentes maneras, ¿no? Una manera, lo que decía él, de, de limitar un poco el tiempo, ¿no? ¿De qué otra manera vosotros haríais para que no... Les no Yo creo que para quitar tiempo, o sea, la mejor forma de quitar tiempo de, de la red social que utilices es utilizando la red social misma como arma hacia sí misma. O sea... Y uy, uy, no, uy, esto es muy innovador no, no, porque... Ah, o sea, porque yo creo que o sea, la internet está en un punto muy poderoso. Vale. Eh, entonces, o sea, yo creo, eh, que si, no sé si... Ellos dos, no, no, no sé si lo sabéis, eh, con la nueva película de Minions. Ha empezado una trend, una así en TikTok creo, eh, que va haciendo mucha gente uh -huh. que es eh, como ir con traje ir a ver la película así con traje ah, entonces, entonces, como o saben como los niños pequeños como van como los adolescentes sin traje sí. y pues claro muchas en muchos cines y eso ves pues, un montón de adolescentes así con traje y hay hay cines de Estados Unidos que uh -huh. directamente o sea, no dejan entrar a adolescentes con traje pues por, no. por si acaso así eh, pero pues, eso o sea solo diciendo eh, en internet, o sea, me diciendo, o sea todo el mundo diciendo, estaría chulo ir a De ver esta sí. película en traje. Todo el mundo la lo gente lo hace. O sea, entonces Yo creo que si mm. es quieras algo como, te si voy a pensar más, pero si es quieras alguna cosa como, yo qué sé, como tren nueva, eh, salir a caminar no sé cuánto rato fuera, mira todo el mundo lo hace, me imagino que hagas un viaje así o algo me, y todo el mundo lo hace. Exacto. Algo así. La claro, es una buena iniciativa, habría ¿no? Habría que taparlo, o sea, con... <risas> Tal, algo así con Ponerlo el atractivo no si te, Poner es el como divertido como, claro como salir a caminar yo que sé 30 minutos para ir a tal sitio y luego no, ¿eh? volver o oh, yo que sé o hacer una cosa algo, claro algo, y luego tienes como una recompensa por ejemplo no claro o por, así. por ejemplo lo de los minions es porque es más humor hmm. entonces vale. la gente se lo toma con humor y hacer vídeos de humor claro. entonces se crea un bucle y todo el uh -huh. mundo lo hace porque es un tren yo creo que si se diera como un tren de si caminas tanto puedes llegar a hacer yo que sé algo Claro. No, no sé, ahora no, mismo no se me ocurre nada, pero mm. quizá sí la gente lo haría más y saldría. Uh -huh. Quizá como, a ver cuántos kilómetros puede correr tal persona. Claro, hacerlo con un poco de competición, mm. sí. un poco de juego, decir, bueno, lo que no, ha dicho, kilómetros por hora. Digo. Lo que ha dicho, claro, de... No va a correr ahora 30 kilómetros una persona, <risa> <risa> claro. Lo que ha dicho, me ha recordado mucho algunas aplicaciones que hacen alguna cosa parecida. Uh -huh. No sé si tenéis alguna alguna aplicación de, de pasos, por ejemplo. Sí, es verdad. Eh, sí eh, que son como cosas diferentes o sea, hay algunas que por ejemplo algunas que van a puntos por ejemplo algunas que como el de este de bueno hablamos con tipo como el de planta un árbol no es alguien de esa aplicación ¿Vale? esa que bueno eh, que lo que hace es que hay como diferentes o sea, versiones sea, de si haces esto consigues es esto pensar. vale cosas es? así o sea yo creo que alguna claro. cosa como es como eso uh -huh. bueno T tengo que decir que lo de los Minions le lo he hecho yo, o sea... ¿En serio? Ya también? <risa> ¡Mira! Sí. Qué bien. O sea, fui a ver la película con, los, con el traje y ¿Ah, había más guay? gente que lo hacía. ¡Ostras! Eso es la el... influencia ¿eh? de las redes sociales. <risa> o sea, la en ese sentido. Y en el tema de las aplicaciones, eh, yo creo que hay, hay, hay bastantes aplicaciones que, que hacen, por ejemplo, yo en mi caso tengo una que, que se hizo bastante famosa durante una semana, uh -huh. que es como una aplicación que te da puntos por uh -huh. caminar, no. Y luego, después, esos puntos los puedes usar como para tener descuentos o para comprar cosas. No. Entonces, está bien eso. Y otro juego que fue sobre el 2017, que tuvo mucha influencia, es el Pokémon GO. Que, que Para caminar. Claro, ¿veis? Que usaba a la gente, por ejemplo, para... O sea, era como un, una, un incentivo para que la gente pudiera salir a caminar y, pues tener como una vida activa más uh -huh. y yo creo que ese tipo de juegos o de aplicaciones también pueden o sea pueden influir no tanto como no tanto como el tiktok uh -huh. pero pueden influir también en mantener una vida saludable y un, unos hábitos de vida más, más saludables. Exacto, bueno es que al final habéis juntado las uh -huh. dos cosas ¿no? El tema de las redes sociales con lo que hablábamos. Eso me que he, he pensado dos. juegos AR o sea eso sí que él, a lo que se refiere él de sí. los juegos AR que son de como Pokémon GO por vale. ejemplo, que es juegos así es eh, como un juego de Fairness at Freddy's, de AR, el, el AR, que también uh -huh. es. Pues, claro, o sea, está hecho. Que es juegos que están hechos como, bueno, realidad aumentada, como es el nombre. Vale. Entonces, para, pues, de verdad, como ir por ahí, ah, caminar, ¿cómo moverte. Sí, hacerlo, claro. Sí. Uh -huh. Te dan bastante, pues, a. Claro, simulado, ¿no? Ah. Claro, no, bueno, realmente son propuestas muy interesantes, la verdad. Y bueno, esto, esto que hablábamos del de tema de las redes sociales, la tecnología, la accesibilidad para todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué pensáis de, eh, bueno, por ejemplo, no sé, vuestros abuelos o la gente más mayor que tengáis a vuestro alrededor? ¿Ellos tienen móvil, tienen redes sociales? En vuestro Yo. caso, ¿no? Tú, Laia, dices que no. Ni, ni la gente que es más mayor a tu alrededor, no tienen. No, ni no. mis padres. Ni tus padres tampoco. Ajá, ¿y tú en tu caso? En mi caso es curioso, porque mi abuela, o sea, sí que tiene un teléfono, pero es de los teléfonos antiguos uh -huh. que usamos para hablar a diario. Y luego tiene la Alexa. Ah, mira. ¿vale? Tiene como el de pantalla <risas> y puedes hacer videollamadas. Entonces, oh, no. pues a veces también hacemos videollamadas con mi abuela. Ah, mira, interesante, <risas> ¿no? Entonces, de una buena y, manera. Sí, sí, es como su compañía la usa para poner música y no sé. Claro, <risa> qué curioso. curioso. ¿Y en tu caso, por ejemplo? A ver, o sea, eh, mis o sea de mis padres no me pasa. Eh, no o sea, no entiendo los, los padres de la mayoría de gente porque eh, mucha gente muchos amigos están celosos del hecho que con mis padres yo suelo ver series sí. sin no memes. Vale. Eh, y pero, o sea, mis padres, o sea, no o sea, no están al nivel que, por ejemplo, esta resto de gente me da, pero sí que vale. lo intentan bastante. Mis abuelos también. Uh -huh. eh, mis abuelos sí que tienen. O sea,. O sea, que no, no utilizan una red, mucha red social. Vale. Igual YouTube. Eh, vale, bueno, para entretenerse, mm. ¿no? O comunicarse, como sí. decía él, ¿no? Entonces, ¿creéis que, esto, que este tipo, por ejemplo, la, el tema de la Alexa, ¿no? Tener una, un, un teléfono móvil, es una manera de, de acercar la tecnología y hacerla más accesible a todo el mundo? O sea, creo que tiene una parte buena y una parte mala. Vale. Porque yo creo que, o sea, está bien que también la gente, o sea, esto funciona como... Más para la antena y más para atrás en edad. O sea, yo creo que tanto como yeah. para abuelos sí, y eso, no, como para niños así muy pequeños, o sea, tiene la cosa buena, que tienes accesibilidad, o sea, tienes como más cosas, tienes como un, un mundo diferente, donde eh, tienes pues, acceso a todo. Exacto. Eh, cosas como, o sea, si tiene una o sea, si un niño tiene una tablet, o sea, tiene mm. acceso, puede hablar, eh, puede, puede, sabes, cosas como calculadora, relojes, cosas así, pues tiene como claro. más acceso. Pero está el no, problema no, de tengo... que o sea, que no sé que la gente va a hablar de ello. Cuando alguien tiene, o sea, los que tienen menos conocimiento sobre ello, mm. es más fácil de engañarlos, se podría decir. O sea, Ajá. niños más pequeños o gente más mayor, con menos conocimiento, o sea, es más fácil, o sea, con ejemplos Manipular... como YouTube Kids, por ejemplo, o sea, vale, claro. es como que les pueden manipularles Exacto, sí. ¿no? y cambiarles. Claro, y es lo que comentábamos, que por ejemplo, eh, personas mayores que quieran acceder a la web del ayuntamiento o para hacer determinados trámites, ¿de qué manera les acercaríais vosotros las, eso, las tecnologías, los teléfonos, para que puedan también acceder al final? Porque ellos también tienen derecho ¿no? y querrán conocer cosas. Sí, eh, he escuchado, me han salido por ejemplo anuncios en, en televisión uh -huh. de una fundación que era como que promovía que gente mayor tuviera como una formación electrónica con, pues, con un aparato, un móvil uh -huh. o una tablet o cosas así. Entonces, yo creo que al final, eh, tanto por ejemplo el ayuntamiento en este caso, como los bancos y cosas así, uh -huh. yo creo que no deberían cambiarlo tan, tanto, porque por ejemplo, en mi caso familiar, eh, mi abuela va cada mes al banco pues para, no sé, cuando, tiene, sus que hacer... ¿no? Sí, cuando claro. tiene que hacer su, sus gastos y, y sus gestiones, pues tiene que ir al banco física y me, físicamente y yo creo que al final llegará un punto en que no podrás ir físicamente y tendrás que hacerlo todo online. Claro. Y yo creo que es un problema también para gente que no tiene acceso a online, como gente, por ejemplo, con bajos recursos que no tienen, no tienen como eh, la capacidad... El acceso, el acceso de tener un móvil o cualquier cosa, una tablet uh -huh. o cualquier cosa así. Claro. Entonces yo creo que no deberían avanzarse tanto hacia un mundo online, sino mantener un poco hasta que vale. la sociedad sí. en general claro. ya esté más acostumbrada y ya está adaptada exacto, uh -huh. a, a esto, a las nuevas tecnologías y al online y todo eso. Exacto. ¿Vosotros qué opináis? O sea, como, ha como ha dicho... Eh... O sea, como creo que se está todo como muy... O sea, se está poniendo todo muy digitalizado. Uh -huh. eh, cada vez más estamos yendo a más... No físicamente. Claro. Eh, no sé si alguno... Segura, seguramente la habéis visto, la película Wall-E, la de Pixar. Ah, sí, eh, pues, la no, Wall-E, no, sí. No, sí, pues, o sea, es como lo que nos estamos acercando más y no es algo bueno tampoco. Ya. Yeah. O sea, está bien tener... O sea, es como más eh, fácil, pues, uh -huh. tener, es mejor, o sea, tener más online, pero no ir completamente pero a tanto, ¿no? no dejar el un término físico. Medio. Uh -huh. Claro, tú la ya, por ejemplo. Es que yo creo seguir. que está bien avanzar con las tecnologías, pero si lo adaptamos para todo el mundo, solo Exacto. lo están adaptando para los jóvenes. Pero mi abuela, por ejemplo, no sabe uh -huh. leer. Entonces, tú le das claro. un móvil y es que no va a entender nada. Claro. Yo creo que deberían haber o personas, por ejemplo, estoy mi familia y yo, que la ayudamos, uh -huh. obviamente. Pero más cosas intuitivas, algún también. que no sea todo como está ahora. Claro, para hacerlo más fácil, ¿no? lo que decía el formación. Claro, formación ¿no? y hacerlo más accesible para todos. Exacto. Y bueno, ¿vosotros habéis entrado o habéis accedido a la página web del ayuntamiento? No. Diría, que no. Claro, diría no. que no. No, bueno, no. pues tenéis que entrar realmente porque es una manera ¿no? también de conocer eh, lo que pasa en nuestra ciudad. Y si hubiese sido, por ejemplo, una aplicación para el móvil, ¿os eh, sería más atractivo para entrar y conocer estas cosas? A ver, sí, sí seguramente sí. Sí, ¿no? ¿no? Si me la dan a conocer, si sí, yo de cuenta porque no voy a entrar a instalar una aplicación de la de cansa. Uh -huh. Claro. Yo creo que al final, si, si la aplicación estuviera bien, por ejemplo, para saber los eventos que hay, como por ejemplo ahora, eh, ahora que ha habido... Pues, ¿Cómo era eso? festivo Jova? El festivo Jova, exacto. Por ejemplo, uh -huh. pues que haya toda la información, como, como si fuera como el Instagram. Exacto. Que te salieran como diferentes cosas que hay en el pueblo, con información y tal. Uh -huh. Yo creo que estaría muy bien. Y también como, eh, por ejemplo, en pucherdam uh -huh. aquí también en Cataluña, eh, hay una revista que creo que se llama Punching o algo así, uh -huh. eh, y es una revista que sale creo que semanalmente o diariamente, que pues pone toda, toda como información del pueblo pero más tipo eh, cosas que hay cerca del vale, pueblo para, poder para hacer, hacer ¿no? o sea es como uh -huh. cuando tú vas ahí pues puedes coger una de esas, de esas revistas y decir mira pues a tal hora en tal sitio hay un concierto no sé qué uh -huh. eh, pues yo creo que estaría bien como para no solo el like tal vez como la zona. En general, ¿no? En general, legal, por ejemplo. Pues, por ejemplo, hacer una revista o una aplicación ah. donde tú puedas entrar y decir, ah, mira, pues aquí hay no sé dónde, eh, un concierto de no sé quién. Uh -huh. y pues poder ir y tal. Exacto. Y, claro, bueno, la verdad es que es una buena propuesta. Sí. y Bueno, estábamos hablando también de que la salud, no solamente no comer bien, hacer deporte, estar bien eh, mentalmente, sino que también tener un bienestar social y poder acceder bien a los equip equipamientos que hay en, en Mila de Cans ¿Vosotros consideráis que vuestros barrios están bien equipados para promover esta salud y este bienestar del que hablábamos? El mío... Ay, Real, está pesando Creo que no. ¿No? O sea, hay cosas cerca, pero en plan, dentro del barrio no hay nada. ¿En qué barrio vives? Eh, es que no sé, sería como la, sol, la zona del Salas. Vale. Eh, sí, pues, el barrio Salas. Sí, justo vale. pegado vale. a la carretera. Ajá. Y, o sea... sentido no crees que está bien equipado para Proma Yo creo que el barrio en sí no, pero puedes perfectamente subir a Torre Roja uh -huh. o puedes ir a, a la zona de... ¿Cómo se llama? Por el Vilamarina eh, y demás. Sí, Vilamarina, el Cubic también. Uh -huh, también. Pues, pues hay instalaciones eh, deportivas cerca, pero no están en el barrio. Te tienes que desplazar aún más, ¿no? Sí. Claro, ¿y, y en los vuestros, por ejemplo? Ah, bueno, yo, yo vivo específicamente en una casa en el carril, el Snarts, que es, un, o sea, es una calle que no sé por qué, como que casi nadie conoce, normalmente cuando... Creo que aún no ha habido nadie que haya ido a mi casa que sepa ir de <ríe> primeras gusta. bien. ¿Pero por qué zona está más o menos ubicada? A ver, no, ¿cómo lo digo? No sabría decirlo. Eh, o sea, es como... La mayoría de sitios donde suele decir la gente está como bastante alejado. Uh -huh. está Yo creo que lo más cerca que yo sepa que está ahí es el Goar. Vale, vale, por arriba. ¿Y no crees que está bien equipado entonces o sí? Es que yo creo que no es un tema de... O sea, bueno, especialmente de mi calle creo que sí. Pero yo creo que es un tema es que... Eh, en general Viladecans uh -huh. lo veo un poco no ya anticuado lo digo como, o sea, ¿Un poco? como más lo veo, no ya anticuado diría más como fuera de zona o sea fuera de como fuera de onda vale en qué sentido man, no o se no de como o esa no anticuado no creo que sea la palabra correcta pero, en pero. Más, o sea, lo veo más como que comparando con otros sitios por ejemplo se tiene cosas buenas pero en plan que lo veo como que le falta es como que se podía modernizar más, más de cómo está las cosas a día de hoy uh -huh. ¿Tú, Laia, piensas lo mismo, por ejemplo? A ver, yo es que en mi de Cannes hay muchas personas mayores, entonces yo creo que lo están haciendo bien de ir poco a poco y no ir ahí de golpe y... Vale. Entonces... Uh -huh. Yo creo que está bien, porque en mi calle sobre todo hay muchas personas... No mayores mayores, pero sí de una mediana edad tirando para arriba. Uh -huh. Entonces, mi calle está bien para lo está que en hay. En Ajá. Lo que vale. es que si vas a una ciudad y a un pueblo no es lo mismo, es como que si... O sea, Vila de Cannes, pero en realidad no es, un, no es una cosa muy pequeña tampoco, claro. pero si voy a Barcelona es como que no es lo mismo. No, claro, se queda atrás en sentido, ¿no? Yo creo que Vila de Cannes en este aspecto está como muy centralizado, muy como... Todo está en el núcleo, por decirlo así. Sí. O sea, alrededor del ayuntamiento, eh, más o menos, tienes todo, o sea, tienes mm. todas las cosas que puedes querer. Pero en cambio, tampoco te hablo mucho de la experiencia, pero eh, más arriba, como eh, Alba Rosa y todas las urbanizaciones que hay más arriba, uh -huh. pues creo que no están tan bien equipadas o tan... Bueno, sí, también bien equipadas como claro. la zona esta abajo, que es como más ayuntamiento, uh -huh. Kanchik, Kubik y Vila Marina, pues esas cuatro zonas serían como las más equipadas. ¿Eh, ¿Vosotros participáis en alguna actividad comunitaria con vuestros, vuestras familias o vuestros amigos? Yo sí. Sí. Eh, estoy dentro de un, una agrupación escolta, un cau oh. eh, aquí en Vila de Cans uh -huh. Y yo creo que es algo que debería probar la gente. O sea, es algo que realmente te aporta mucho. Eh, haces, haces amigos y yeah. amigos muy buenos. Y al final es como una familia más. Uh -huh. Y yo creo que esa, los CAOs, hay de hecho tres en Vila de Cans uh -huh. eh, yo creo que es una muy buena manera de socializar y de tener como un espacio para ti. Totalmente. ¿Y vosotros participáis en alguna? O? No, pero me encantaría hacerlo, como ha hecho él, mira. me encantaría de verdad sí. probarlo. Pues mira, ya sabes, <ríe> aquí tienes una nueva propuesta para hacer. Muy bien. Y bueno, también quería preguntaros si conocéis lo que son las eh, viviendas de protección oficial que hay ahora, bueno, que se intentan poner también en Vila de Cannes. conocíais este concepto de sí. vivienda de protección oficial? Sí, bueno, creo que sí. Eh, según sí. lo que tengo entendido serían como viviendas... Eh, unos pisos eh, como equipados con, con lo necesario uh -huh. para la gente que tiene pocos recursos Exacto, o que necesita claro. ayudas, como gente, pues yo qué sé, que ha pasado por un, algún, yo sé... Sí, algo... Algún problema como monetario claro, o... Claro, o para jóvenes o, o en para estos para jóvenes casos... también. Uh -huh. Para gente que haya tenido, por ejemplo, problemas familiares y necesite uh -huh. eh, independizarse. Sí, pues... bueno, lo han definido a la perfección. <risa> ¿Crees que es una buena manera para que los jóvenes puedan acceder a, a una vivienda? Sí, yo creo que sí. Lo, lo veo una buena idea también. Uh -huh. Sí, porque... A ver, a mí no me enseñan en el colegio cómo conseguir una casa, entonces... Claro. Claro, partiendo de esa base, ¿no? Ajá. Claro. <risa> sí, o sea, <risa> es una buena idea porque creo que dentro de la educación, en primaria y eso, uh -huh o sea, educación primaria y educación secundaria, yo creo que falta un poco el eh, tema economía. Claro. O sea, pues en mi, en, mi, en mi instituto, por ejemplo, lo puedes elegir como optativa, uh -huh. de cuarto solo, pero ya yo creo que te serviría porque en un colegio nunca te enseñan, por ejemplo, a hacer una factura o una Salto. casa. Entonces yo creo que una casa para jóvenes que se quieran independizar, pues yo creo que está muy bien y podría aportar también más, más bienestar para la la comunidad en exacto sí. totalmente yo tengo lo bueno que en mi escuela eh, a diferencia de la suya eh, o sea normalmente se tiene o sea, em, hay una asignatura que es emprendedoría uh -huh. eh, que es, es obligatoria durante toda la eso excepto en cuarto eh, durante uh -huh. primeros, en tercero pues pasa vendiendo pero cuando empecé con emprendedoría dije o sea, como eh, por fin no se o sea, algo que, ¿no? que, que faltaba claro. me como uh -huh. De, de como negocios, cosas así. Exacto, eso es lo que estuvimos hablando precisamente en el, en el podcast anterior, que salieron estas, este tipo de propuestas que vosotros también estáis diciendo ahora. Bueno, pues ya que estamos hablando de salud, tenemos hoy en la sección de influencers una persona muy especial que tiene que ver con el tema que estamos tratando, que es Marta Martínez, especialista en alimentación vegetal y creadora del perfil Mi Dieta Vegana, con más de 200.000 seguidores en Instagram. Fuerte aplauso para ella. placer tenerte aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. En este podcast. Y bueno, para empezar así conociéndote, queríamos hacerte una pregunta. A ver, si fueras un plato de comida, por ejemplo, ¿qué serías? ¿Un plato compartido o, o, algo, o algo que se come individualmente? Sería individual. Yo ¿Sí? no comparto comida. <risa> todo para A ti, mí ¿no? me gusta tener mi plato y saber qué voy a comer. Eso Ajá. es segurísimo. Bueno, pues ahora que estamos hablando de comida, pues querríamos saber un poco, que nos cuentes eh, cómo y por qué creaste mi dieta vegana. La verdad es que fue... Por casualidad, yo estaba yendo a la nutricionista porque tenía un problema de digestibilidad, tenía un problema con digestiones y empecé a subir eh, platos de comida en mi perfil personal uh -huh. y mis amigas al final estaban un poco cansadas de ver siempre comida y lo puse en otro perfil y ese perfil empezó a crecer solo. Sin, al principio sin pretenderlo uh -huh. y hubo un momento en el que ya decidí que, bueno, hacerlo un poquito más serio, cuidarlo un poco más, que fuera más estético y sobre todo que hubiese más información, que no fuera simplemente subir recetas, sino empezar a explicar cosas. Uh -huh. Entonces lo que haces es eso, básicamente, pues divulgar ¿no? sobre, sobre tu dieta vegana, porque tu dieta es vegana, Claro, porque yo soy vegana, vale. es, la elección de las palabras es terrible porque el veganismo no es una dieta, yeah. pero eh, en aquel momento ese perfil estaba libre, De eso hace ocho uh -huh. años, yo no tenía pretensión de que hubiera tanta gente luego siguiéndome, eso iba a ser para mis amigas y para mi dietista, entonces no tenía <risa> Se mucho imagina. sentido que me pusiera a buscar un nombre, vamos a decir, guay, y uh -huh. cogí un nombre vamos que estaba libre sin más pretensión y claro, uh -huh. ahora me encuentro pues eso. Pero sí, claro. todo lo que pongo es es 100% uh -huh. vegetal uh -huh. y normalmente hablo pues o de alimentación, de sostenibilidad y algunas veces de algún otro tema de salud que me pueda tocar, uh -huh. como puede ser salud mental o alguna patología que yo tenga, pues lo explico y explico cómo me afecta la alimentación. Uh -huh. Claro, porque bueno, por lo que estábamos hablando antes, eh, ¿crees que una dieta vegana puede ser más saludable o una dieta saludable puede ser cualquiera? Dentro de todos los patrones alimentarios que es como les gusta a las nutricionistas llamar a las dietas porque dietas tiene esa cosa no como de bajar de peso que mm. igual no es del todo claro. lo que realmente es mm. una dieta vegana puede ser tan saludable como cualquier otro patrón saludable como es la dieta mediterránea por ejemplo ah, o se puede hacer una claro. dieta mediterránea que sería la que nos tocaría a nosotras no aquí uh -huh. eh, pero vegana 100% vegetal claro sin ningún problema añadido es decir exactamente igual de saludable que un patrón saludable como la dieta mediterránea. Más, Exacto. no. Es decir, más <risa> eh, es un concepto que es como, no, es imposible. O sea, hay muchas claro. formas de alimentarnos de forma saludable. No hay una única uh -huh. y lo importante es que sea una que nosotras Vaya nos bien. podamos adherir. Es decir, que, nos, que podamos llevar de forma sencilla y que no nos cause un problema. Uh -huh. si al final tiene que ser algo que nos salga que nos guste, que nos lo pasemos bien. O sea, la comida claro. tiene que ser también un momento de, disfrutar, de disfrute. ¿no? al clara, final. Efectivamente. Claro. Y bueno, ¿tú notaste impactos en tu vida? Es decir, cuando empezaste a, a, a consumir solamente todo lo que es vegano. La verdad es que sí no a la vez. Es decir, ¿Vale? cuando a mí me dieron la lista, me dieron una lista de cosas que podía comer que me iban bien y cosas que me iban mal, yo había retirado ya muchas, vamos a decir, por el veganismo y otras de forma intuitiva. Y luego me encontré que, como mucha gente, pues no comía suficiente verdura, fruta y legumbres. Y entonces ahí fue cuando hablé con una nutricionista y empezó todo esto, porque yo necesitaba claro. introducir, a pesar de ser vegana, más fruta, más verdura, más legumbres y de una forma adecuada a lo uh -huh. que me estaba pasando a mí. Claro. Uh -huh. Y a partir de eso, ¿qué tips eh, nos darías, por ejemplo, a los cheese makers, que estamos ante aquí? Eh, para llevar eso una, una, bueno, una dieta o una, una comida más saludable ¿no? y que impacte menos. La verdad es que es más fácil de lo que parece, pero es complicado porque hay como que cambiar el chip y esa manera de, ese momento de cambiar el chip con tantas cosas en, <risa> alrededor eh, es lo que normalmente dificulta. ¿no? Claro. Y la parte más importante es introducir fruta, verdura y legumbre que no es complicado no, claro. en un principio, pero claro, luego ponte tú a cocinar y a que te gusten esos platos. Y claro. a que te gusten algunas verduras que a mí de pequeña hay cosas que no comía ni para atrás, como el brócoli, y ahora uh -huh. me gusta. Pero a, a aprender a cocinar el brócoli para que me guste a mí me ha costado. Claro. Entonces eso es un tiempo también, una inversión que La, no pasión, todo el mundo ¿no? hace. Pero yo creo que aprender a cocinar, uh -huh. eh, sin ninguna duda, es como el número uno y luego claro. que sean cosas locales y de temporada, Exacto. porque están más ricas, ya para Totalmente. empezar, y porque además eh, ayuda a la economía local y nos conectan con las cosas de toda la vida aquí. Uh -huh. Es decir, con los platos tradicionales, con las, incluso con cultivos que tenemos aquí que igual no hay en otros sitios, porque justo en el, donde estamos en el parque agrario hay cultivos uh -huh. que no hay en otras zonas. Igual no los conocemos, igual son cosas que nos pueden gustar claro, y, y que lo están lo ahí para nosotras también. Totalmente. Claro, bueno, tú que antes comentabas, por ejemplo, que de tu familia... Sí, de, de dos mi... miembros de mi familia son vegetarianos. Después la mayoría de recetas que van de cocinar en casa pues claro. son. Claro, también lo que decías, ¿no? La importancia de saberlo sí. cocinar al final hace mucho. Mm. Ajá. Claro. Claro. Es que tiene una ventaja ahí, ya. Es que, exacto, claro, ya, ya es una manera de que ya lo vaya introduciendo. Cada uno en su dieta, pues lo adapta a su manera. Efectivamente. ¿no? Uh -huh. Claro, tú, por ejemplo, al final tu herramienta de trabajo, porque estábamos hablando de que la salud no es solamente eh, el, la alimentación y el deporte, pero también la salud mental. Entonces, claro, tu trabajo está muy relacionado con las redes sociales. Entonces, ¿cómo lo haces para manejar la vida digital, la vida presencial...? Yo tengo la suerte y la desgracia de haber empezado en el digital muy joven, para la edad que tengo, porque tengo 43, pero empecé uh -huh. con 19 años, con right. redes sociales cuando no eran como son ahora. Claro. Entonces son muchos años para bien, en este caso, porque puedo tener una distancia. Vale. Y sí que lo importante en mi caso, que no solamente trabajo con mi perfil, sino que trabajo también para otros clientes, uh -huh. es ser consciente de una, una cosa soy yo vale. y otra es mi contenido. Entonces, incluso cuando yo hago contenido, mi contenido es una cosa ajena a mi persona, en realidad. Es tu trabajo. Claro, ¿no? la gente la percibe de una manera que puede ser real o no, uh -huh. y como me perciban los demás, pues... Mmm no tiene por qué ser la realidad y no me lo tengo que tomar a nivel personal. Si uh -huh. a alguien no le gusto, pues bueno, yo no soy para todo el mundo. Entonces, Exacto, al una opinión que sí, negativa que no sea constructiva, uh -huh. sinceramente, yo no la tengo en cuenta. Uh -huh. Y creo que es lo más importante. Claro. que Intentar que no nos afecten sobre todo las, las opiniones negativas, uh -huh. si tenemos visibilidad. Exacto. Pero yo tampoco consumo un montón de redes sociales. Es decir, el TikTok, por ejemplo, que hablábamos claro, antes, ¿no? Yo enti lo entiendo porque es, como, es una cosa que es muy fácil y si estás aburrido, pues claro, le puedes echar muchísimas horas. Pero a mí también me pasa que yo en redes sociales busco hacer comunidad. Entonces vale. yo también prefiero Discord y prefiero Mira. Reddit y prefiero incluso Twitter, eh, claro. pero para conversar. Vale. No tanto para consumir, consumir no. contenido, porque también claro. me gusta leer. Entonces... Eh, si veo que no estoy leyendo que no estoy viendo pelis eh, que no estoy quedando con mis amigas que no estoy saliendo igual a correr o a hacer para el surf pues claro. igual es que me estoy tirando Ay, mucho me. rato en Instagram o en TikTok <risa> y Totalmente. intento yo misma decir bueno esto tiene que tener unos horarios también claro que limites, Hay que ponerse ¿no? unos límites. Hay que ponerse unos límites. Sí. Y no ir a lo fácil, vamos a decir, que es abrir TikTok y entretenerte, <risa> sino decir, hombre, pues igual realmente me gusta más salir a correr a la playa. Pues voy a salir a correr a la playa en vez de, claro. de estar en TikTok. Claro. Claro, y vosotros Chase Makers, por ejemplo, ¿qué, qué, le, ¿qué os gustaría saber? ¿Qué le preguntaríais a ella sobre el tema que estábamos hablando? ¿Qué os ha parecido interesante de lo que nos ha contado? Yo, el tema de cocinar. Uh -huh. O sea, ¿cómo descubres? O sea, ¿qué tipo te gusta? O sea, ¿qué tan cocinado te gusta? Si es, eh, a la plantes si servido, hervido. ¿Cómo.? Yo me lo planteé como una especie de experimento. O sea, hay una parte como de la cocina que es un poco como si estuvieras en una clase de química, pero si los profes poniéndote nota, <risa> que eso también está bien. Pero la jamás, y, ¿no? Entonces, claro, es un po y, y experimentando mucho, es decir. Eh, siguiendo recetas, porque hay gente que sabe mucho más y entonces es más fácil, pero viendo qué me gusta y qué no, y qué puedo ir repitiendo y qué no. Eh, eh, no es una cosa que sea fácil, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo cuando empecé a ser 100% vegana, es decir, que fui vegana ya del todo, en alimentación en todo, Hice algunos cursos, porque hay gente que sabe más que yo y, y en todo siempre. Entonces, pues aprovecho que esa gente sabe más y hace cursos y, y entonces, claro, ya empiezas a saber qué te gusta y qué no. Y cuando empiezas a ver, aunque sea un poquito, qué te gusta, ya tiras por ahí. Ya es como que dices, vale, a mí camino, personalmente ¿no? me gusta más la comida asiática, por ejemplo. Y me gusta más la comida mediterránea, pero africana, no española. Entonces, ¿qué hago? Pues tiro hacia allí. ¿Pero por qué? Pues porque he probado muchas, pero también he decidido enseguida, vale, pues lo que me gusta, tiro por aquí. Aunque luego uh -huh. haga muchísimos platos eh, típicos catalanes. Eh. Claro. Pero eh, investigas, pero con un, es como tirar de un hilito y, y seguir uh -huh. el hilito. O sea, no es intentar, Buah, voy a intentar que me guste todo de golpe. No, sigues el hilito claro. y si te gusta esto, vale, pues sigues por ese. Hmm. Porque, claro, es muy, la cocina es muy amplia y es difícil, a ver, lo más difícil es cocinar bien las verduras. Uh -huh. Parece una cosa que no, ¿eh? pero realmente el, el punto de cocción de las verduras es de lo más difícil que hay. Y es donde, uh -huh. lo que hace muchas veces que no nos gusten. Entonces, eso es prueba y error como en un laboratorio. Por ejemplo, que tienes la experiencia ¿no? de comer así en tu casa, compartes lo que ella dice. Sí, o sea, a ver, hay cosas que me gustan con las que no. En general tampoco tengo muchos... O sea, tengo el problema de que la mayoría de platos, en general con las vegetarianas me gustan mucho, pero eh, de cosas como fruta y verdura tampoco me hacen mucho en general. O sea, Específicamente frutas como que no me hacen tanto. No de... Claro. Pero luego hay trucos porque, por ejemplo, mm. te puedes hacer helados de fruta ¿Amiga? con yogur... Y claro, yo eso lo hago en verano, que a mí hay frutas que me gustan mucho, pero luego no me gustan todas. Claro, es que una cosa es que sea vegana y otra cosa es que me gusten todas las frutas. Claro. Es que no puede ser. Y entonces hay algunas que igual no me gustan tanto, pero las pongo en un helado de estos caseros y entonces sí. Porque bueno, porque está fresquito y hace mucho calor. Claro, es otra Soy manera. muy básica. A veces, no, no, bueno, chero. pero es que al final es una buena manera también de incorporar esto a nuestra dieta diaria realmente. ¿Tú, Ferran, por ejemplo, de lo que nos has estado contando en relación a tu dieta? Yo, por ejemplo, eh, últimamente, ahora que es temporada, eh, como muchos, muchos melocotones. Mm. Ah, <risa> o sea, me gustan mucho. Sí. Y, y al final es una cosa que simplemente lo coges, te lo comes y ya está. O sea, no es como que lo tienes que cocinar y tal. Yo creo que al final la, la fruta en sí eh, a mí me gusta mucho porque es como... Te lo da un, un árbol Eso. o una planta, lo coges, te lo comes y ya está. Y fin. ¿Sabes? Entonces, como, no sé, es como lo más natural que puedes comer, por decirlo así, porque no lo tienes que cocinar, claro. tal vez, sí, lavarlo. Eh, y seguramente los campos, si son de estos industriales, pues seguramente le pongan mucha pesticida, pero si es un campo, por ejemplo, tuyo, mm. y no le pones nada, eh, pues tienes frutas que te las ha dado un árbol, te las comes y ya está. Claro. Al final, ¿no? Estamos de acuerdo en que es hacerlo, pues, más... Lo más fácil posible. Fácil, exacto y atractivo. Y de esta manera, pues, siempre, siempre podremos incorporar todo esto a nuestra dieta. Genial, pues, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A vosotros. Y, nada, pues, eh, estaremos pendientes de, de tu perfil a ver qué más nos puedes contar. Venga. Muchísimas gracias. Un abrazo para ella. Nuestras change makers y Andunas las lleva opinión sobre la salud mental y todo el que está relacionada. Tenemos avui un invitado en mola que es la alcalde de Ávila de Cans, Ruiz, Ben Mingut. Hola, buenas tardes. Un aplauso para él. <tos> Gràcies, pues, de sí. Molt bé, pues no sé menos. <ríe> gracias, gracias. Claro, bueno, antes de, de comenzar a tratar qué tema, ¿Volveríamos a ver quiénes son las responsabilidades de un alcalde? Porque así ya el chismaker, saberlo. saber? Mala, me va. O vamos a que le preguntis de todo. Porque todo, vamos, uh -huh. a multas pagadas ya ja de todo, eh, para ha que hayan personas avagadas que han dicho, yo, yo ya sé que usted no puede hacer nada, pero se lo tengo que explicar. Pues venga, va, explíqueme, porque siempre hay ha alguna cosa que pueden hacer. Yo ah, creo que a Luquem de es es la visión general de la ciudad, pasa muchas cosas, algunas son competencias, son responsabilidades tevas y otras no tienes tú la responsabilidad, pero lógicamente como está afectando a la vida de las personas de la teva ciudad, yo creo que el, el papel de alcalde te obliga de alguna manera también a intervenir y, y a fe de interlocutor davant de otras administraciones y de otras eh, políticas o de otras personas para poder subentrar cosas. Por lo a en medio en, entre en un intermediario y una persona también que ayuda a, a mejorar el municipio y a, y a, y a, y a busca fórmulas para garantizar la calidad de vida de la gente. Y después ya una parte también, como abans de, de bueno de, de chico para todo. Cuando se cuestión de que disuelta, para la alcalde va. Claro, bueno, <ríe> aquí esta parte intermediaria es el que esté aquí fent una mica, no esté en el regull del que hablábamos más, de la salud y el bienestar de la ciudad. Y a Malsis Makers, volveríamos a ver eh, quins plans de Vila de Acán para hacer una ciudad donde es saludable en aquel sentido? Yo uh -huh. creo que a da de, de, del papel que tenemos las ciudades dentro de lo que es la ciudad urbana y de entrada también de la, de la de la agenda de, de, de la de los objetivos de desarrollo sostenible de la humanidad, ¿no? eh, la part de la salud es una una parda molt més amplia que lo que tradicionalment santes par salud no no estem parlant només de temes mèdics o, o sanitaris no eh, té que veure una molt a mal en que les persones crezcan, no a mal en, en que les persones estroben eh, viuen no als eh, espais vells per exemple hi estudis que demostren molt clarament que la proximitat o no de la d'una de una persona de la vivienda de una persona a una zona verde de unas determinadas características, eh, pot también afectar positivamente al seu desenvolupament personal, no? claro. ah, a, a, a, la mateixa capacitat de generar activitats des de la ciutat que promueven la relació entre les persones, sortida a casa, trugas, país un passejar pases ya temo la a veure no solo con temas de intervención clásica sociosanitaria, no, sino también lo que es el ecosistema, el entorno el cual las personas vivimos. No? Y mm -hmm. en este sentido, desde Viladecans ya ja y temps que estem promoviendo espais verds molt grans mm -hmm. espais que se es puguin recorrer en una ciudad como la nuestra, que es fácil de recorrer a peu, que, que nosotros siempre dient que s'apropa molt mucho con esta ciudad de los 15 minutos que queremos, no? mm -hmm. porque, veritablement la distancia entre y vila de Viladecans y entre els espais y Barris eh, es muy molt curta, en, en mm. temps es pot correr a peo, ¿no? Pardan ya moltíssimes coses que desde una ciutat pueden fer y lógicamente nosaltres tenim anima que molt ambiciós pero que pensem que Viladecans té capacitat per hacerlo. Mm -hmm, totalment. Y bueno, como avanz eh, comentaban al changemakers, sí que es, per exemple, creien que estaba estava com centralitzat, no? Que decían que costava, ¿no? Eh, las instalaciones al centre. Ya podríamos saber, això, ¿no? ¿Qué unas propuestas eh, podrían hacer? porque tú tothom tenga la mateixa accesibilidad, por ejemplo. Bueno, este es un repte que, que va molt en la línea lo que abans comentava de la ciudad de 15 minutos, no? de esta ciudad que es por recorrer fácilmente, o nosotros pensamos en una ciudad, o pensant pensando desde fa temps en una ciudad que la, la gente puede hacer prácticamente todo lo necesario para seva vida cotidiana, el esporte, la feina, el passejar, trobar-se en la gente, la cultura, la educación, eh, todas estas cosas, y además que la planificación que fet des desde fa molts al que tenga en cuenta precisamente es distribuir los equipamentos eh, para barrios y personas. O no? sea, siempre pensado, ya eh, en Ciudad, por ejemplo, que cuando tú pensas en el equipamiento central de la Ciudad o los més importantes, siempre están al centro. Ven, nosotros aquí no es no el nuestro planteamiento. Es verdad que el teatro sí que está al costado del hospital, al, al centro de la Ciudad, pero, por ejemplo, el Museo MES Grande de la Ciudad, que será el Museo de Historia, que se fará cuando es fácil el nuevo barrio de Llan, irá al último barrio de Vila de el barrio de Yeván. Y eso no estará, al costado de la Hermita de estará el equipamiento más importante de la historia de la ciudad. No? La l'Ateneu de les arts que es el equipamiento cultural, de divulgación cultural y de formación más importante que tenemos. Ahora, provisionalmente, está la antigua escuela al barrio de, de, de Campalmer, Palmer, pero precisamente a cancelleres al voltant de la Masía, la idea es construir, es fer, un nuevo equipamiento que pueda tener las instalaciones de, de, de, de la TNU de las Arts, también, y de todo lo que es la divulgación artística. Es decir, nosotros, el que hemos situado és es aquesta doble perspectiva de tener equipamiento repartits pel el territorio, a claro. el cas de esportius està clar el pòdium el podium mm -hmm un tercer equipament que iría a Can está a prop del bost de Can Ginestà, i y que estarían repartidos geográficamente por la ciudad con los equipamientos deportivos de Can Seyarés, no? O, para ejemplo, como he dicho no? los equipaments culturales, como la Ateneo de las arts, el Museo de Historia, o el mismo Atrium, que está al centro de la ciudad, uh -huh. o otros tipos de equipamientos que también tienen distribuidos. Yo uh -huh. creo que de Viladecans, en este sentido con también, para que me pueda planificar lo en temps ha permiso i està que esta distribución de los i y de los servicios para toda la ciudad. Igual mm. pasa con los parques. Los sí. parques de la ciudad los tenim repartidos por territori, el territorio, al torrent Balleste a la zona también de Torre Roja, que, que se ampliará muchísimo ahora mal el nou barri de Joan, será prácticamente el parque más grande de toda la área metropolitana de Barcelona, amb 30 hectáreas, o el Parque de la Marina, mm -hmm. que es completará también amb un gran parque a toda la zona de Campalmer, que es un proyecto que en presenta Tara al fons NET Generation, no? que significa prácticamente conectar la montaña, la zona de, dalt de la montaña de Alba Rosa, fins al centro del barrio de Campalmeri, por tanto será un gran parque también que guanyarà a la ciudad. ¿Cómo va a estas propuestas? ¿Dame parques, que zonas? ¿Qué no yo? Que yo creo que las zonas verdes y todos los parques, yo creo que han sido propagandas de la natura y es algo que aporta mola a la sociedad. Eh, ya que pues, ofrece también la práctica esportiva, ofrece mm -hmm. también pues, passejar, ya a relaxar en una estona, y al final es una zona donde puedes aéllar una mica de tot el núcleo urbano, donde hay pisos y casas y todo eso. Y entonces, es algo, yo creo que es bastante positivo, en general. Claro, vosotros también, de las propuestas que hablábamos abans, no sé si podría ne alguna o tratar qué este tema. ¿Vosotros? A ver, no, a ver, o sea, yo creo... Eh, o, sea, que no, o sea, que no decía separar la naturaleza, de, o sea, no debería estar como separada. O sea, yo creo que deberías de poder como ir a una calle y que se note el verde. O sea, que, o sea, aunque veas edificios, o sea, de verdad poder que haya naturaleza ahí, o sea, incluso junta también, o sea, o ahí directamente, en el lugar en sí. O sea, ver más uh -huh. naturaleza ahí. Que uh -huh. esté todo más integrado, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Sí, porque hablando de esto, por ejemplo, eh, hay barrios dentro de la ciudad que sí que tienen, en plan, tienen árboles y tienen zonas verdes, como por ejemplo la zona de la Plaza Europa. Uh -huh. Pues por ejemplo, eh, la zona de ese barrio, eh, pues sí que tiene algunos árboles y está bien en ese sentido. Y luego hay otros barrios, por ejemplo, que son como más eh, densos, por decirlo así, o sea que tienen o muchos casas, pisos y son solo claro. casas. Entonces yo creo que sería como... Eh, igualarlo todo y que o todos los barrios tuvieran pues algún árbol o aprovechar los espacios vacíos uh -huh. que hay en algunos barrios pues ponerle yo qué plantas o cualquier cosa así uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Y yo creo que aquí, eh, tanto Paul como, como Ferran, ¿no? han incidido en, en un tema muy importante que estamos teniendo ahora las ciudades como estrategia, que es lo que se denomina la renaturalización. ¿no? Y la renaturalización tiene que ver con, con lo que habéis dicho vosotros. Fíjate tú, lo habéis explicado muy bien, y sobre todo, Paul ha, ha mm. dicho esta, esta visión de decir, bueno, es que tú estás y te has de encontrar la calle ¿no? como si fueras directamente hacia el parque, ¿no? hacia la naturaleza ¿no? y al revés. Yo creo que ese, esa es la clave. Es decir, durante muchos años las ciudades se han hecho para protegernos del entorno, es decir, para aislarnos, para aislarnos de la montaña, de la naturaleza, y los, los humanos vivíamos en las ciudades ¿no? como separados del campo y de, para, para, no, para no contaminarlo, ¿no? Para ¿no? Y yo creo que ahora la visión es totalmente diferente. Hemos de hacer un doble ejercicio que va en la línea de lo que vosotros habéis resumido muy bien, ¿no? De, de qué hemos de hacer, por un lado, que la naturaleza entre en la ciudad, es decir, que el bosque, o que en nuestro caso la zona agrícola, que es un valor que tenemos, pueda entrar en la ciudad y podamos tener, eh, de alguna manera, un, un acceso fácil desde allí. Y al revés también, que desde la ciudad podamos conocer y podamos eh, disfrutar también de esos espacios con cuidado, con señalización, con que la gente pueda aprenderlo también. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos. O sea, ¿cómo lo hacemos para eh, renaturalizar eh, re la ciudad creando eh, estos corredores, ¿no? Por ejemplo, ese proyecto que os decía de Campalmer va uh -huh. en esa línea, ¿no? De, desde la montaña, desde arriba de Alba Rosa, ¿cómo podemos crear un corredor? Que ahora es una calle y que estaba pensada como una gran avenida para que pasaran los coches, en convertirla en una avenida para los vecinos, pero que permita también una continuidad del bosque de forma natural hacia el centro del barrio de Campalmer. Fijaros... Que cambio claro. de, de, de pensamiento, ¿no? Uh -huh. Y que tiene que ver también con lo que antes explicabais, ¿no? De, de esa visión de, de, de cómo, eh, sin darnos cuenta casi, podemos aparecer en el bosque, podemos aparecer en la, en la zona natural y al revés, ¿no? Cómo uh -huh. puede entrar dentro de la ciudad. Ha puesto un ejemplo, Ferran antes, que, que, que está muy bien, porque precisamente en la Plaza de Europa, al lado de la Plaza de Europa, hay la Plaza de Santerblén, que es una plaza que se hizo en su día sobre una zona... Que, que estaba abandonada porque era la zona de pruebas para, para hacer los edificios del, del Grupo San Jordi, ¿no? y que allí se hizo un parque, se hizo árboles, pero se hizo mucho asfaltado también. En aquel momento lo que se quería era hacer una zona urbanizada como el resto del barrio. ¿no? Y ahora lo que estamos pensando es al revés, es renaturalizar esa zona. O sea, ¿cómo podemos convertir esa plaza en un bosque urbano dentro de la ciudad? ¿no? Fijaros en el cambio de filosofía hace unos años, eso no se entendería... Claro. Incluso hoy, cuando hacemos cosas como, por ejemplo, dejar que la, las hojas en, en el otoño caigan sobre la acera y, y se queden, eh, esto Jordi Mazón, que es el teniente de alcalde que lleva temas de mantenimiento y que es divulgador científico, él lo explica muy bien, dice, es como la nieve, en las ciudades que tienen nieve, tú dejas el blanco, y forma parte del invierno ver esas calles nevadas, ¿no? Has de dejar paso para la gente pueda pasar, para los coches, pero forma el blanco de la nieve es lo sí. normal en el invierno en las zonas que nieva. Uh -huh. Pues en el otoño tiene que ser lo mismo. La gente tiene identificar el otoño también por la caída de la hoja y la presencia de la hoja. Uh -huh. Limpiándola de espacios, de los alcorques, de muchos sitios, para que no haya problemas. Entonces, también es una manera de educarnos nosotros, eh, como lo que estamos haciendo ahora con los alcorques, ¿no? De, de, de plantar. Plantas en los alcorques para que crezcan plantas que luego durante parte del año pueden ser matojos o se pueden ver como matojos, pero en primavera florecen y están generando biodiversidad. Claro, pensar que en Viradecán tenemos 18.000 árboles. Un metro cuadrado de alcorque quiere decir que son 18.000 metros cuadrados de parque, que es el doble del parque de Torrente Ballester. Parece Solo que no, pero hay... haciendo esa, esa operación en los alcorques de los árboles de la ciudad. ¿no? Uh -huh. Bueno, este tipo de cosas eh, son las que, las que hay que hacer y las que estamos haciendo uh -huh. desde ese concepto de la renaturalización de la ciudad. ¿no? Uh -huh. Claro, y también el hecho quizás de que haya más naturaleza, más espacios verdes, puede impulsar ¿no? que hagamos más ejercicio, más deporte. Por ejemplo, Laia, ¿qué opinas? ¿Crees que es una buena manera también de incentivar? Sí, aunque también he, he pensado... Que con la ayuda de también los ciudadanos, de, de, sí, de, de, de los ciudadanos podríamos hacer que los balcones se llenaran de plantas, haciendo así las calles más bonitas, más naturales. O sea, aparte claro. de poner árboles, que la gente en sus balcones, en sus, en sus ventanas, naturalicen la, las calles. Uh -huh. Con la ayuda uh -huh. de los propios ciudadanos. Claro. Así entre todos, poder hacer la ciudad más... Biodiversa. ¡Ah! Esa es una muy buena propuesta. Muy buena. Además, A ver, yo creo sí. que incide también en otras... Estáis tocando los temas centrales. Esta mañana estábamos en una reunión en la Diputación con muchos ayuntamientos y estamos hablando de estos temas y en estos mismos términos que vale. estáis planteando vosotros. ¿eh? El elemento de la colaboración, por ejemplo, de los ciudadanos y ciudadanas en el tema de la renaturalización y la biodiversidad, ¿no? Esto que dices esto de decir, oye, pues en los balcones eh, tengamos todos algo de verde, ¿no? Eh, antes se, la gente tenía las plantas, las cuidaba, eh, bueno, nosotros estamos haciendo en ese sentido una cosa que es que la gente pueda tutorizar alcorques. Es decir, que una persona se haga responsable de un alcorque y lo cuide, plante lo que quiera. Normalmente están plantando plantas aromáticas y esa persona se encarga del mantenimiento de ese espacio. ¿no? Pero es muy buena idea esta de decir, oye, pues, pues vamos a promover también que la gente ponga en sus balcones, eh, no sé, un tipo de jardineras, por ejemplo, variadas, que te dé color, que te dé verde. ¿no? Porque, vuelvo a decir, el... El verde es muy importante para captar esas emisiones. Estamos, nosotros eh, tenemos como ciudad, como objetivo, eh, el cero emisiones, es decir, ser una ciudad neutra en emisiones. ¿no? Claro, esto lo consigues de dos, cosas, de dos formas. Una, emitiendo menos, es decir, generando menos CO2, pero la otra también es generando mecanismos para absorber el que generamos, porque generar generaremos, seguiremos generando una parte, pero lo importante es... Hacer menos, generar menos, de ahí tan importante las energías alternativas a la hora de producir electricidad, que estamos haciendo toda la extensión de placas eléctricas, pero por otra también la capacidad del verde para poder absorber eh, eh, CO2 ¿no? y ser eficaces. Por ejemplo, una de las plantas más eficaces para hacerlo son tomateras. Eh, la tomatera, por lo que me dicen eh, mm -hmm. es muy catadora de, de CO2, ¿no? Bueno, Vaya. pues imaginaros, ahora, eh, mira, en la feria por ejemplo, en la fiera de Santa Isidra eh, ven, venía a la gente se le ofrecían tomateras mm -hmm. pequeñas de cherry, de mm -hmm. que sabéis que el cherry es un producto de aquí típico de, de muchos países, de Viladacans Vaya. y que, y que ofrecían para que la gente las tuviera en casa, yo de hecho tengo cinco en mi de esto mm -hmm. y, y la verdad es que son efectivas desde este punto de vista, pero además te producen Tomates propios que también hace un poco de ilusión ¿no? y no necesitan mucho mantenimiento. Exacto. Claro, bueno, yo creo que son propuestas súper interesantes ¿no? mucho, mucho. y son propias de un chasemaker. Es que, bueno, no te he preguntado, alcalde, pero creo que tú también te consideras. ¿No? Con Changemakers? Bueno, yo días? de alguna manera soy impulsor de Changemakers, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo que decía Laia, ¿no? Que aquí la participación de los ciudadanos y ciudadanas es fundamental, ¿no? Porque uh -huh. eh, solo el ayuntamiento no va a cambiar las cosas, por mucho que nos empeñemos. Aquí el principal, si hablamos de consumo energético, de salud, de, de, de, de verde, ¿no? Eh, hay una parte importante que podemos conseguir nosotros desde nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde menos, menos consumo energético, acciones como esta que decía a ella de, de... mirar yo hoy ponía un ejemplo eh, de, de, de cómo a través de Ciencia Ciudadana podemos valorar la biodiversidad. Imaginaros que eh, promovemos desde las escuelas que los niños y niñas hagan fotos de insectos de su entorno, de la escuela, ¿no? Bueno, hoy con geolocalización podemos tener un mapa solo a través de los insectos de la biodiversidad que hay en Vila de Cans y podemos ver el impacto que todo eso que hagamos puede producir en la biodiversidad en uh -huh. tiempo real y fíjate qué fácil es Solo es una foto es una foto ¿No? con un móvil Vaya. y tener una plataforma donde poderlas subir todas y a través de esa plataforma comparar uh -huh. y eso tecnológicamente hoy es relativamente sencillo no es fácil pero es relativamente sencillo y fíjate tú te permite validar pues eso al entorno de tu barrio uh -huh. de tú como como niño no tú vas vas haciendo fotos es decir hay muchas maneras en que la gente puede participar ayudándonos a hacer ese, ese cambio, ¿no? uh -huh. Y por tanto, yo creo que nuestro papel como ayuntamiento, por un lado, es proponer eh, cosas como esto, recoger propuestas como la que hacía Laya, ¿no? Sí. Y por otro, eh, también hacer, ¿no? Y ser capaces de introducir esos cambios uh -huh. en, en, en el urbanismo, en, en la promoción económica, en muchísimas cosas. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. generar empleo en Vila de también es una manera de realizar ese cambio. Porque cuanto más puestos de trabajo tengamos en Vila de Cans, aparte de que la gente de Vila de Cans tendrá más oportunidades, también significa que menos personas de Vila de Cans han de ir fuera a trabajar. Exacto. Y eso también es movilidad, por tanto es consumo, energía, son muchísimas cosas, ¿no? Eh, es más consumo en Vila de Cans, porque si tú trabajas fuera, compras fuera, porque pasas más rato fuera que claro, en Vila de Cans. Se queda ¿no? todo aquí claro. al final. Entonces, uh -huh. yo creo que esa simbiosis, esa comunidad, ¿no? Entre el ayuntamiento, las instituciones promoviendo cambios y el papel de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Con ideas como las que vosotros habéis puesto sobre la mesa, es, es la clave de poder hacer ese cambio y ser change makers. Totalmente y seguro que lo conseguiremos. Pues muchísimas gracias al alcalde por estar hoy con nosotros. Así uh -huh. que nada, pues un aplauso. <risa> <¿Vosotras? a ver. risa> El todo eh, tenemos con nosotros como sabéis un público maravilloso que han estado escuchando vuestras propuestas y también querían haceros unas preguntas primero empezaré por vosotros changemakers vale entonces vamos a leer una pregunta que nos ha hecho el público y es que antes hablábamos de las redes sociales de que tienen una parte buena pero a la vez pueden ser una herramienta negativa y eso puede producir pues a veces adicción o ciberbullying espionaje a través de las cookies etcétera vosotros como changemakers ¿Qué trucos o de qué forma solucionaríais esta parte negativa de las redes sociales? A es un gran reto, ¿eh? Yo creo que algo muy importante sería la concienciación de decir el Internet no es tan seguro como, la, como aparenta. O sea, realmente las cookies que has dicho es, es, es muy peligroso. O sea, uh -huh. eh, hay mucha información que tú estás dando que no lo sabes que la estás dando. Y al final, un poquito de... Por ejemplo, algún, algún programa que haya de que vaya a las escuelas y explique un poco los peligros del Internet, porque por ejemplo hay muchos de educación sexual o sobre el alcohol o el tabaco. Y yo creo que también una parte muy importante es la ciberseguridad y realmente es, es algo que te puede afectar a ti indirectamente o directamente. Porque igual que te pueden robar eh, cómo te llamas o dónde vives, también te pueden robar fotos tuyas o vídeos o lo que sea. Entonces sí. yo creo que la concienciación uh -huh. a los más pequeños es como la clave para, pues, que no para que no suceda. Claro, vosotros estáis de acuerdo cómo lo veis este tema. Sí, sí, y algo que también creo que he pensado es que más que programas, que los padres puedan ver lo que hacen los niños, programas que no dejen entrar o no dejen no permitan que los niños den esa información. Vale. O sea, más que que los padres digan, no, tú no puedes entrar aquí, tú no puedes entrar allá, que un sistema que diga, puedes entrar aquí, pero no puedes dar tal información. O sea, vale que si tú entras a una página web, por ejemplo, de que si entras a YouTube, que YouTube no creo que sea peligroso, pero por ejemplo, ah. eh, y te pide ah. las cookies, y que el sistema, en vez de decirle a tus padres, Oye, entra a YouTube, te ponga eh, en esta página, no es 100% seguro y no le hemos dado. Porque no, los niños. Permiso, ¿no? Los niños le dan a cualquier botón, entonces me considero, porque a veces me ponen los permisos claro. y yo. Y nadie lo lee a veces. Nadie, entonces. Claro. Yo creo que deberían existir esos sistemas que analizan la página, si es 100% segura. Eh, eso ya es tú. Claro. Pero si ya tienen algún peligro. Ya darla a cancelar, no solo los padres. Porque no ellos mismos también. Claro, ¿no? mis padres, por ejemplo, tienen mucha edad de eso. Entonces, claro, yo le digo a mi madre: Oye, mamá, esto es seguro. Mi madre no va a saber si decirme que sí o si no. Entonces, no va a ser que sea válido. Te va la propia página, ¿no? La que te lo diga. Claro. Son propuestas muy interesantes, ¿no? Pero es que debería ser, o sea, más que eh, tus padres vigilan constantemente lo que haces, te debería ser más. O sea, deberías tener pero debería ser más como tener más seguridad. En general en la aplicación en la que estás, o sea, que de verdad, o sea, como que el sitio en sí sea más, on, sea más honesto, en que tengas algo para poder decir, o sea, esto puede que tenga esto algo que no... Que no sea apto, ¿no? Lo que sea. Sí, sí, bueno, son propuestas muy interesantes, la verdad, a ver si, si se pueden llevar a cabo más adelante. Y bueno, también, alcalde, teníamos una pregunta. Eh, querían saber también eh, cómo está ayudando Vila de Cans a todas las personas con, por ejemplo, problemas psicológicos que has, han surgido a raíz de la pandemia, como por ejemplo, pues eso, tema de soledad, de exclusión social, problemas económicos… Realmente es una preocupación que tenemos todos ¿no? y todas eh, de los efectos de la pandemia, de los efectos en la sociedad en general de la situación esta de, de crisis, de inestabilidad, de, de incerteza del futuro, ¿no? de incertidumbre sobre el futuro. Nosotros aquí, desde hace tiempo, ya estamos trabajando mucho en las emociones, ¿no? en cómo, tanto, por ejemplo, desde las escuelas, desde los institutos, cómo podemos trabajar con las emociones de las personas, cómo podemos hacer que sea fácil expresarte que sea fácil buscar interlocutores que te puedan ayudar en esta situación, porque esto tú no puedes salir solo en una situación de este tipo, por mucho que sea compartida por muchas personas, porque aunque no nos demos cuenta tiene, a la fuerza sí, claro. que tiene repercusión en muchísimas personas hemos estado un año prácticamente incomunicados, eh, suerte de las redes y de, la, y de las videoconferencias ¿no? pero ha habido realmente situaciones de, de, de gente joven, de adolescentes que no han podido salir de casa y que, y que pues bueno, suerte de que tenían estos medios para compartir y para verse ¿no? Eh, que no, no han podido realizar en un momento de su vida fundamental no han podido realizar eh, relaciones de una manera normalizada, ¿no? por tanto Seguro que tiene efectos, seguro que los está pasando muchísimas personas y por eso nosotros hemos puesto en marcha muchos proyectos de trabajo con institutos, con escuelas, con los clubs, con las asociaciones de la ciudad también para trabajar en las emociones, para trabajar precisamente por un lado en cómo detectar estas situaciones de cómo poder ver cuando un chico, cuando una chica, cuando unos padres también, porque esto es una cosa que, que también se ha visto de familias eh, en el deporte, ¿no? Que ves que hay una cierta más eh, tensión de lo normal, sí. ¿no? Bueno, es normal. Eh. Todo esto que hemos pasado eh, tiene que salir, tiene que aflorar de alguna manera. Entonces uh -huh. es muy importante, por un lado, encontrar personas que puedan compartir contigo eso, que te puedas expresar, y puedas decir, mira, pues yo me pasa esto, y por otro lado también que te puedan ayudar a reconocerlo, que a lo mejor tú no te das cuenta, y, y, y otras personas, por tu manera de actuar, por ver cómo, cómo actúas en el grupo, o por ver simplemente eh, cómo estás, ¿no? te puedan también ayudar, a reconocer esa situación. Por tanto, trabajamos sobre todo en esta colaboración eh, para, para trabajar con las emociones de las personas. Eh, la soledad es un elemento muy importante. Estamos intentando sobre todo acercarnos a personas que tienen dificultades de conexión. Hace poco hicimos un proyecto que en ese sentido fue, fue muy bien, que fue ir a, a llamar a la puerta de la gente. O sea, nosotros hemos detectado que hay muchas personas que no tienen redes Incluso que su círculo de amistades, de, de, de entorno, es muy pequeñito o es, o es poco, eh, poco vivo en relación a, a, a, a rápidamente darles asistencia o darles ayuda. ¿no? Uh -huh. Entonces vimos que había muchas personas que vivían eso en mucha soledad y que han vivido la pandemia en mucha soledad. Entonces hicimos un programa que se llama Porta, A Puerta, que era directamente, ir ahí a la puerta, picar claro. y decir, oiga, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Necesita algo? Eh, ¿lo, ha pasado, ¿Lo ha pasado mal? Eh, ¿Piensa que tiene alguna necesidad? Eh, ¿Tiene la, la calefacción, la energía suficiente? Eh, bueno, todo esto, ¿no? Y nos ha dado, hemos hablado con más de mil y pico personas, ¿eh? más de mil y pico puertas que hemos tocado y ha habido yeah. más de 600 personas con las cuales hemos tenido retorno de situaciones que, que, bueno, que realmente nos han inducido a pensar que hace falta también trabajar en esa línea, ¿no? De, uh -huh. de Claro. De acompañar a las personas más allá, porque hay personas, pues hay otras que sí, que tienen sus amigos, sus vecinos, que puedes tirar de ellos, que les puedes preguntar. ¿Hay y hay otras después? personas que les cuesta más, que no tienen redes, que no tienen internet... Que incluso a lo mejor tienen problemas de lectura y, y poner un cartel en la puerta, pues tampoco pues... es la solución, ¿no? uh -huh. Necesitas comunicaciones más directas, más de tú a tú, más de uh -huh. alguien que esté, que, que te diga, pues desde un ah, comercio también, o desde sí. una farmacia, ¿no? Estamos claro. mirando también cómo a través de, de comercios o de farmacias podemos generar sistemas de alerta uh -huh. que te permitan eso, a ver, pues, pues esta persona hace días que no viene. Y antes claro, me compraba más... siempre estas pastillas. A ver qué pasa, ¿no? Generar uh -huh. esa alerta. Claro. Bueno, pues todas estas uh -huh. cosas eh, son temas que a raíz de la pandemia, ya antes las estábamos trabajando, pero que las hemos acelerado muchísimo claro. a raíz de la pandemia. Uh -huh. Bueno, seguro que luego irá genial para el resto de personas de Villa de Cans. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras respuestas y sobre todo gracias al público también por sus preguntas. Así que nada, ahora sí, ya, ya hemos terminado esta sección, así que muchas gracias alcalde por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues eh, antes de terminar, vamos a como recoger un poco las ideas que hemos ido eh, hablando en este podcast. Entonces, querría, Changemakers, que me dijerais la propuesta que sí o sí tiene que haber en Viladecans o en cualquier ciudad de cara pues, al futuro. ¿Quién quiere empezar con la vale. propuesta? Ferran. Eh, yo mi propuesta sería que hubiera un sistema o algún tipo de... Eh, sanidad pública, que esté más centralizada en la salud mental, no tanto en la salud física como, por ejemplo, cuando te dé la cabeza, pues más que haya algún, algún departamento dentro de los mismos CAP, por ejemplo, que tú puedas ir y que, que haya gente disponible para resolver también tus problemas mentales y no tanto tus físicos. Totalmente. Nos la apuntamos. Tú, Laia, por ejemplo. Uh, pues yo ahora quedo en segundo con el alcalde, que diría... Que la gente se animara y pusiera más plantas y aparte de que se vería estético obviamente podría ayudar bastante en, a la naturaleza al ecosistema en general de Villa de Cannes y también es una responsabilidad que quieras o no te estás obligando a mantener un ser vivo vivo ¿no? Claro. que no lo mates entonces es como te hace ser más responsable te hace tener una responsabilidad que es algo bueno totalmente Sí, sí y por último y yo diría como había hablado antes eh, de hacer eh, o como trend para alguna red social o directamente no? como ah, una aplicación por ejemplo uh -huh. eh, que fuera como eh, para por ejemplo caminar o pasear o algún tipo de deporte eh, pero que hacerlo así de una forma como divertida eh, para que la gente pues eh, camine más salga más y pues Genial. Bueno, Changemakers, pues ya hemos encontrado lo que estábamos buscando. Así que nada, con el poder que me otorga el Ayuntamiento de Cans, yo os declaro Changemakers de honor de la ciudad. Así que un aplauso muy fuerte para vosotros. <risa> y por eso os hacemos entrega de esta caja de frutas y verduras naturales y de proximidad de Sublime Nature. Mm. Así que bueno, también tiene que ver un poco con el tema que hemos tratado en el podcast de hoy. Así que nada, hasta aquí ha llegado el podcast, el, el cuarto podcast de Change Changemakers y antes eh, queríamos dar las gracias sobre todo a vosotros los changemakers porque son los, sois los impulsores del cambio. También a Marta Martínez y al alcalde de Viladecans, Carlas Ruiz, por haber participado con nosotros en, el, en este podcast. A las personas también que han venido de público, a Canchic, el centro de recursos para jóvenes de Viladecans, por dejarnos este espacio al Ayuntamiento de Viladecans, a la Oficina de Futuro de la Ciudad y a la Secretaría General de la Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y también a la empresa, a la empresa colaboradora Sublimnature. Muchas gracias por escucharnos. ¡Sí!